Moradores de las comunidades de La Chancleta y Gina del municipio de Pimentel solicitan la intervención de las autoridades en sus carreteras y caminos vecinales, las cuales desde hace más de 10 años se encuentran, tal y como se observen las imágenes, en estado deplorable. Bueno, este es un camino que lo que parece es un canal, un canal. Ya los niños no pueden ir a la escuela de ninguna manera porque se convota y se van a, Hay unos hoyos que se van a se han ahogado casi muchachos. Entonces tienen los papás que ir a buscar y traerla ahí. Y eso es un canal, eso no vale la pena. Es pasarle hacerle un gran acción, si no hacen con esto y para de ahí no hacen nada con eso. Sí. Que eso, eso está malo, malo. ¿no? Que mientras entre ese camino, lo estén hollando en el medio, no están en nada. Ese camino hay que abrirle la zanja y rellenar el medio. Porque si no, no están en nada. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.